Ya ha pasado la medida, fue una medida de una fórmula sencilla porque como habíamos advertido anteriormente es producto de una denuncia de violencia de género por un asunto verbal que la esposa, la ex esposa también ha dado su parte ante el juez y se ha encontrado una medida eh, sencilla porque esto es una fase que está en investigación todavía no se puede hablar de concreto de, de, si se comprueba y tendrá que visitar la Oficina de Violencia de Género eh, todos los días 8 y una garantía económica que se le impone por un asunto de proceso de 20 mil pesos. Es decir, porque eh, eh, todo es proporcional porque no ha habido una especie de, de agravio grande. Y simplemente la señora ha pedido que simplemente lo que quería era una, una medida de alejamiento y que ella pueda sacar las cosas que tiene en la casa. Es decir, que ha sido una, una relación muy madura y una decisión muy muy pensada. Parece ser que ahí no intervinimos los, los, los abogados, esto es un asunto simplemente personal de los esposos. Mira, en a en el caso de Odebrecht es algo que, que el, cambia la mucho, cambia... Cambia. Lo de Odebrecht lo sabemos todo. a lo que es Lo de Odebrecht lo, lo sabemos. El lo de Odebrecht la lo sabemos. contra la corrupción. Mira.